Desde 1979, hace ya 42 años, el Centro de Información y Documentación sobre África CIDAF ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos para dar a conocer la realidad de África, su historia, culturas y filosofías, así como su potencial humano y natural. En 2002, el CIDAF se convirtió en África Fundación Sur para promover un mejor conocimiento y una más justa colaboración entre los pueblos del hemisferio norte y del hemisferio sur. Gracias a esta colaboración, en favor de potenciar el conocimiento y la solidaridad entre sus diferentes sociedades, hemos ofrecido a las comunidades hispanohablantes un relevante acercamiento a los pueblos africanos. Hoy en día los diversos tipos de esclavitud, como el tráfico de personas, el saqueo de los recursos, el comercio capitalista que favorece a las grandes empresas y la mala gobernanza, siguen esclavizando a los pueblos africanos. Al mismo tiempo el interés de muchos estudiantes, académicos y universidades hacia África no ha dejado de crecer. Por esta razón y por mejorar cada día en la realización de nuestras actividades y la consecución de nuestros objetivos, evolucionamos desde África Fundación Sur con la creación de un convenio con la Universidad Complutense de Madrid, el Convenio de Información y Documentación Africana CIDAF-UCM, a través de su Facultad de Sociología y Ciencias Políticas en Somos Aguas, creando una entidad más abierta, plural, internacional y siempre centrada en África. Despedimos a la Fundación Sur, que ha cumplido su etapa, y os saludamos desde el cidaf UCM, un nuevo proyecto para crear una sociedad global más justa con las sociedades de África. Oye, oye, oye, oye.